Señales algo nuevo, diviértete, aprende con ellos. Definitivamente en el mundo no existe amor más grande que el de los padres. Y no importa cuán mal les vaya en la vida, ellos siempre querrán lo mejor para sus hijos. No importa lo muy destrozados que estén por dentro, siempre querrán verlos sonreír. En este mundo hay tantas personas que creen que un hijo simplemente es un error. Otras personas que hacen hasta lo imposible por simplemente tener un hijo de su propia sangre, mientras que otros simplemente los abortan. Y finalmente, por lo menos hay una cierta cantidad de personas que por lo menos hacen el intento de disfrutar de la presencia de sus hijos. Mira, si tú tienes hijos, por favor pasa tiempo con ellos, enséñales algo nuevo, diviértete, aprende con ellos. Porque créeme que si no lo haces ahora, tal vez si lo